Yo les decía a ustedes que en el día de ayer se estaba conmemorando un aniversario más de la primera vez que la mujer participó en las elecciones con su derecho al voto en República Dominicana. Precisamente al cumplirse este 16 de mayo, 80 años que por primera vez la mujer dominicana logró votar en unas elecciones presidenciales, el Senado de la República conmemoró la fecha con un acto protagonizado por importantes luchadores, mujeres especialmente de la vida nacional. El presidente del Senado del Eduardo Estrella acompañó a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y por otro Lado la senadora del Distrito Nacional y unas senadoras más de aquí de este hemiciclo con el honor para esa casa democrática conmemorar lo que es esta fecha importante en la historia de la República Dominicana. Vamos a escuchar rápidamente la palabra ahí de ese importante acto en el día de ayer, por favor. Es un acontecimiento trascendental que reivindicó el derecho que hasta 1942 había sido ser no obstante, la mujer tener ganado su espacio fruto de su participación protagónica en todos los ámbitos de la sociedad. Nueva vez, debemos enaltecer el importante rol de la mujer en las luchas por la independencia. El derecho de las sufragistas de 1942 no fue una dádiva de la tiranía. Y quiero que esto quede claro sino una conquista labrada por una lucha sostenida en el ejercicio del reclamo cívico que tuvo en Abigail Mejía, Delia Weber y otras protagonistas de la historia, de la historia vocerías dignas y consistentes. Señores, vieron ustedes ese importante acto. Yo creo que esto debe ser reconocido. Lamentable que ese primer derecho que se ejerció fue, luego de esto, tener la victoria el tirano Rafael Leonidas Trujillo, pero esa es la historia de nuestro pueblo. Sí. <música>